Todo este trabajo durísimo que hemos llevado a cabo y todas estas reuniones que hemos celebrado, bueno, ¿cómo estamos transmitiendo todo el conocimiento generado? Y ya hemos empezado en Glasgow a hablar de cómo vamos a acabar y cuál será el formato que tomará este informe. A veces hablamos de proyectos que acaban en un informe con varios centenares de páginas que nadie lee y pensamos que... Sería un punto muy importante para nosotros que el producto ha acabado, es decir, este informe tenga un formato que sea legible para todo el mundo y comprensible para todo el mundo, no solamente a nivel político, lo cual era muy importante para nosotros, pero consideramos que hemos tenido éxito en nuestra en nuestra tarea. Espero que vosotros penséis lo mismo cuando leáis el informe, si no lo habéis leído ya. El informe está disponible en la web, ya estará disponible en la web poco después de la conferencia, y si necesitáis una copia en papel, podéis contactar a vuestra agencia nacional para obtener una, un ejemplar para vosotros. En mi mundo, este producto es un pequeño milagro. Este proyecto... Como ya habréis visto, digamos, ha sido un proceso largo. Y fue fantástico. Fue un viaje fantástico el que realizamos. Y una experiencia magnífica el trabajar con todas estas personas maravillosas de estos distintos países. Especialmente, debo decir, ahora que tengo yo el micrófono, tengo que darle un agradecimiento especial a Ricard. ¿Dónde está Ricard? Un hombre muy especial. Y esperamos que este producto sea el punto de partida de una mejor vida para todas las personas sordociegas de Europa. Espero que lo disfrutéis y mantengáis eso en mente cuando lo leáis en el futuro. Y ahora no voy a tomar más de vuestro tiempo. O sea que simplemente me despido dándoos las gracias por venir. Gracias.